Desde el área de turismo del Instituto de Seguros de Jujuy queremos invitar a todos nuestros afiliados a participar del viaje San Juan y Mendoza. El mismo se llevará a cabo el día 27 de mayo hasta el día 5 de junio. Es un viaje que consta de visitas a, los que son, a lo que es bodegas, después tenemos circuitos City Tour en San Juan, City Tour en Mendoza. Vamos a tener visitas a las excursiones de alta montaña llegando a nuestra cordillera argentina. ...también vamos a tener visitas a lo que es las aguas termales de Cachauta. ...es una nueva propuesta que va a durar 10 días... ...la misma va a incluir transporte, alojamiento, tendrán media pensión... ...van a poder visitar y recorrer diferentes puntos turísticos... ...de San Juan y Mendoza que están incluidos... ...además vamos a tener el servicio de enfermera, seguro, asistencia de viajero... ...este es un viaje que tiene una vigencia en realidad ya una quinta edición... ...para todos nuestros afiliados... ...con la novedad de que vamos a cambiar un poquito el recorrido... ...visitando las termas... ...esperamos que se acerquen al área de turismo a Casa Central... ...de 8 a 20 horas...